Al querido amigo Alexander Soriano Alexander es un joven comerciante Presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte Pero con una estirpe de comerciante Que viene de muchos años a través de su padre ¿no? Así es que vamos a hablar con Alexander, con Alex Acerca de la situación actual del mercado municipal De San Francisco de Macorís El proyecto de su remodelación Y si la Asociación de Comerciantes tiene alguna otra salida ¿Verdad? una eh, algo que eh, plantearle al ayuntamiento con relación a ese tema adelante Alex muy buenos días un saludo un saludo para para todos ustedes saludo esta, este importante programa de mañana tan visto aquí en en no tan solo en, en la ciudad de San Francisco de Macorís sino en el país y en el mundo bien eh, para mí es estar con ustedes muchas gracias como no gracias a ti Alex vamos a hablar del de mercado público ¿Cuál es la situación actual del mercado público? Actualmente el mercado público se mantiene en una situación totalmente insalubre. Hay una situación oh, bien, que, que no, en no cada una de las calles que componen el alrededor del mercado están compuestas por vertederos improvisados. Existe una recogida de basura que no es tan eficiente y eso es lo que está acumulando eh, los desechos alrededor de las calles. Eh, obstaculiza lo que es el tránsito el hedor eh, hace que las personas ya no quieran visitar eh, esta zona tan concurrida antes y, y los, los comercios pues se vean limitados en cuanto a la visita de la, de la gente porque evidentemente hay una situación eh, de problema higiénico en esta zona, entonces el problema está en que no hay una recogida eficiente está también la misma falta de concientización por parte de los vendedores informales los mercaderes que deben de establecer eh, los desechos empacados entonces eh, ante esta preocupación tomando en cuenta de que ya muchos eh, vendedores eh, eh, transportistas eh, nos están quejando de que este es uno de los peores mercados que están en estas situaciones aquí en la República Dominicana y nosotros como tercera capital del país Creo que nos merecemos algo mucho mejor. Nosotros ante esta situación estamos muy preocupados, pero estamos planteando soluciones para ayudar a la alcaldía a que se pueda erradicar y eliminar este problema para nosotros poder tener un mercado modelo, un mercado higiénico que con que con la ayuda del comercio, con concientización de, de parte de aquellos vendedores informales que están ubicados aquí en el mercado, pero con una recogida eficiente por parte de la alcaldía la eliminación de todos esos vertederos improvisados, pues podamos brindar a la ciudadanía un espacio acogedor para que puedan comprar barato y económico aquí en el centro de la ciudad. Alexander, me, sí. me ha gustado, me, ha, me satisfizo mucho escuchar la disposición del comercio y de ustedes para ser parte de la solución. Prácticamente me la paso criticando que poco hacemos los ciudadanos y solamente exigimos... ¿Cuál sería la, el plan o propuesta en concreto? Aquí. Repítame la pregunta y disculpe que me entró una llamada, perdón. Bien. Decía yo que me paso los días criticando y a veces se me, se me malinterpreta porque exijo que nosotros como ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte para que el ayuntamiento pueda tener con eficiencia un servicio. ¿Cuál sería en concreto el proyecto o propuesta que ustedes le tendrían al ayuntamiento y que el ayuntamiento se comprometa con ustedes? Bueno, el, el problema principal de los cúmulos de basura es precisamente porque la basura que emiten los comercios, que es bastante, eh, muchas veces eh, en un 50 o un 60% están empacadas y bien nombre. distribuidas pero en un 40% un no lo está. Y tenemos también eh, polleras sí, que están no, en estos no, alrededores, que están, pues, la basura que, que son las plumas de las gallinas y la misma carne que desechan, hacen que, que, que el hedor sea muy fuerte. Entonces, yo creo que, que algo que nosotros debemos de poner en sí, nuestra sí, parte sí. es precisamente eso, la reclasificación de los desechos. Eh, si se van a eliminar, eliminarlo... Eh, eh, botar la basura, pues empacada eh, de una manera que, que sea que, que no emita malos olores, pero también ponerlo en el frente de nuestros comercios. Ahora bien, mira, eso. Eh, eh, es muy cierto de que nosotros tenemos que tomar conciencia y de apoyar esa parte, pero eh, hemos visto a través de cámaras de, de vigilancia de que en las noches hay brigadas del ayuntamiento que recoge la basura en otras localidades y vienen y la acumulan en esta área del mercado. Sí. Y esto es algo que se debe de eliminar. Nosotros, la solución que nosotros estamos planteando es una solución mixta. Nosotros vamos a poner de nuestra parte cada comercio debe de encargarse de brindar un apoyo a la alcaldía eh, realizando una eliminación eficiente de los desechos sólidos. Y vamos a comprometernos por eso y vamos a crear concientización. Sin embargo el ayuntamiento debe de, de, de ser el guía de, de trazar las pautas y los protocolos, porque hasta el momento en eh, muchos mercaderes lo que me dicen, bueno, pero del ayuntamiento no, no me dicen cómo debo de recoger la basura o dónde debo de tirarla. Entonces hay una situación que es bueno que se cree un programa, primero de concientización y seguro establecer protocolos establecidos para que a través de procedimientos adecuados se pueda eliminar los desechos sólidos de la manera razón. eficiente. Pero evidentemente tenemos un problema de recogida y con eso no quiero tampoco pues, eh, eh, atacar el servicio que están haciendo los obreros. El servicio de los obreros es muy bueno y es, ellos están haciendo lo que pueden, eh, pero necesitan una supervisión, necesitan una guía que les pueda brindar un, una, u, o, o trazar las líneas y las pautas establecidas para que las funciones de ellos puedan ser eficientes. Mira. Y yo creo que nosotros trabajando en conjunto podemos hacer de esto un mejor lugar por el bienestar de todo San Francisco de Macorís. Mira, Alexander, una cosa. Yo he hablado con el alcalde y le he dicho que no puede invertir un peso. No debe invertir un peso. Pero él lo va a invertir en enero. No, no. Que no debe invertir un peso en el, ayun en el mercado hasta tanto no hay un acuerdo con el que ocupa el mercado. La solución de la basura no se lleva, Francis, un peso... Lo que, se, lo que se tiene que hacer es excelente eh, eso eh. ejercer voluntad. Con ejercer voluntades y poner a la gente a trabajar, a los funcionarios, se logra eso y mucho más. Para eso no se necesita un solo peso. Entonces, eh, lo que tenemos que accionar, dejarnos de, de, de tener los brazos cruzados y accionar, cada quien asuma su rol, el comerciante debe de asumir su rol, tener su responsabilidad y de no cumplir la que se le sancione a cualquiera pero debe de haber accionar con respecto a su supervisión, porque no lo hay. Ahora bueno, mismo. me da la razón. Ciertamente. Mira, otra cosa. En, en términos generales, yo he criticado que el Estado no interviniente en, la, en los mercados, a raíz de la apertura económica, ...no han vuelto hacia atrás los productos... ...al contrario, están más caros... ...¿cuál es la situación ahí en, tu, en el área comercial tuya? Bueno, eh, nosotros... Eh, ...el área específica del comercio de provisiones... ...de surtidores y almacén... ...siempre se ha caracterizado por tener los precios por debajo... De, lo de, de, las grandes, ...de los grandes comercios de abastecimiento... ...y evidentemente nosotros hemos sentido... ...un aumento muy importante desde el año pasado, en los diferentes artículos, muy sensibles, muy sensibles para, para la canasta básica familiar. Y esto eh, lo hemos denunciado a través de este mismo programa, de que debe de haber una vigilancia por parte del Estado para aquellas industrias que manufacturan los productos, pero también para aquellas importadoras. Sabemos de que hay una situación especial, los pletes marítimos, por ejemplo, de Asia, eh, han subido en una situación bastante... Eh, extrema al punto de que un flete marítimo para traer un contenedor de 40 pies costaba hace más de un año unos cinco mil dólares pero ahora está costando casi 20 mil dólares tenemos esa situación tenemos también la situación de que hay poco abastecimiento pero también sabemos de que hay una situación ahora mismo de que tenemos que asumir eh, grandes compromisos y la industria local debe de asumir un compromiso de mantener los precios y es importante recordar que hace unos dos meses se había anunciado que había una alza en el precio del arroz. De inmediato, el, medio, el Ministerio de, de Agricultura eh, intervino, realizó una rueda de prensa con los principales productores de arroz y las principales factorías, y en ese comunicado informaron de que no iba a haber ningún aumento. Sin embargo, estamos viendo que ahora los comercios están recibiendo en esta semana un aumento de 100 pesos por saco del arroz, de 125 libras, y nos informan de que a partir del próximo mes de enero ya iniciando el año puede haber otro aumento. Entonces es importante que ese tipo de, de situaciones pero, puedan ser, Pero ya, el arroz, ¿hay de, hay de más, Ahora mismo en, en producción en, y en y almacenes. Momentos, la, la cosecha ya finalizó, la zafra, según lo que dicen los, los, los, las factorías, ya finalizó la zafra y no hay ya cosecha. Eh, puede que haya sido almacenado, pero de una manera automática pues, está aumentando. Entonces es importante que ya a eso se le preste mucha atención, porque de una manera u otra quien da la cara al consumidor es el comerciante. Sin embargo, el comerciante está percibiendo los precios un poco más caros. Alexander, ¿qué esperan ustedes que, de respuesta que puedan obtener en relación a esta situación tan grave eh, en la que está el, el mercado de San Francisco de Macorís? O sea, se ve un lugar... Eh, antigénico, apestoso. En esas imágenes se ve muy asqueroso. Es la palabra realmente. sucio Y, y ustedes que están en la zona eh, a nivel de surtidoras, almacenes, eh, las tiendas que están por ahí, es una convivencia le, le culpa, terrible. No, no, no estoy escuchando bien. Me, me está hablando con respecto a los resultados, con respecto a esa que buscan, que buscan, qué esperan del ayuntamiento, la alcaldía okay. con okay, esta problemática. Sí bueno no, eh, de la alcaldía lo que estamos buscando es una eh, sentarnos, acuerdo. establecer las estrategias que vamos a utilizar para buscar una solución, el comercio lo que eh, quiere ser es un aliado a la alcaldía para buscar una razón. solución definitiva a esta, a esta situación sí, que hace, es urgente no y que tenemos, tenemos que buscarle una salida rápida, sí, no es una, una salida que debemos de buscar para una semana, dos semanas, es algo urgente necesario e inmediato para el bienestar de todos. Una Entonces, cosa, que... Ale. Sí. mira, básicamente está, es importante, ayer mismo yo hablaba de que tenía un plan para presentar, o tengo un plan para presentar a, a la alcaldía, San Francisco Limpio, que te quiero limpio, y conlleva ese acuerdo público-social, es decir, de la ciudad pero principalmente con el comercio, con la industria, con las clínicas. Y otra cosa, ¿tú no entiende usted que este acuerdo conllevaría una, una un acuerdo también de pagar el servicio de basura por todos? Porque existe la tarifa y nadie la paga. Bueno, eh, eso es lo que estoy diciendo. Aparentemente estamos viendo que muchos están de brazos cruzados y no están accionando. El comercio eh, siempre se ha caracterizado por pagar cada una de, de las tributaciones, incluyendo los impuestos por la recogida de basura. Eh, no, no conozco, no he escuchado de caso alguno de algún comerciante que haya dejado de emitir ese pago. Sin embargo, si no ha habido un cobro eficiente, pues eh, precisamente a la alcaldía le corresponde realizar su cobro de manera eficiente no conozco ningún comerciante que se haya negado a realizar un pago cuando se le hace algún cobro. No he escuchado esa denuncia hasta el momento y estoy seguro que eso no es así. Sin embargo, si se ha dejado de realizar los cobros, se deben de, de empezar a, a realizarse, porque debe de, de el estado y, y la alcaldía es parte del estado, ya como un gobierno local, pues debe de, de realizar esa parte de del cobro de, de la recogida de basura. Sin embargo, el comercio debe de también de exigir que ese servicio que está pagando se, se le retribuya de manera eficiente. Eh, y como estamos viendo que hay deficiencia en el mismo, pues estamos nosotros, pues, de manera voluntaria, eh, poniéndonos a nuestra disposición, a la disposición para poder buscar una solución a esta, a esta situación, que no tan solo afecta al comercio, sino a la población en sentido general. Ya eh, en cuanto al tránsito debido a los puertederos improvisados que están localizados en los, en, en los estacionamientos, ya el tránsito está muy limitado en esta zona del mercado. Eso imposibilita también el libre tránsito por esta zona, pero también en las calzadas eh, con, la, con el cúmulo de basura no es transitable. Entonces, hay que buscarle una solución para la mejora del medio ambiente. Yo creo que eh, lo he repetido en muchas ocasiones, pero San Francisco merece eh, eso, me, merece tener eh, espacios públicos eh, de manera eh, limpia, poder transitar de manera eh, tranquila, poder transitar de manera eh, bien, pero eh, la gente necesita pues, visitar los comercios y no tener ese problema medioambiental que ahora mismo nos está afectando. Bien, pues gracias. Alexander, por tu eh, haber tenido esta conversación con nosotros y esperamos que haya una verdadera, un verdadero acuerdo municipal, público municipal con el sentido de, de solucionar lo que es la problemática del, del entorno del, del mercado gracias por estar en nuestro programa sabes que estamos abiertos siempre y que eres, eres parte nuestra muchas gracias muchas gracias y eso estamos esperando no lo repito no para el beneficio del comercio sino para el beneficio no, no. de toda la ciudad se hace necesario que existiera esta voluntad porque como te decía en mis comentarios muchas veces se me malinterpreta y creen que estoy eximiendo al, al ayuntamiento de la responsabilidad que tiene de recoger la basura ahora en esas condiciones, recoger la basura nunca van a tener, un, una, vamos a tener una ciudad limpia cuando no adquirimos la conciencia y el compromiso ciudadano también de no ensuciar en la forma que lo hacemos.